La fotografía digital se constituye actualmente en el mayor difusor de imágenes. Esto ha generado un hiperdesarrollo en el lenguaje visual, gracias pues, al uso de las nuevas tecnologías, entre ello el manejo de celulares, tablets, computadores, cámaras digitales. Pero si nosotros nos preguntamos cómo surge una imagen fotográfica, ¿lo sabemos responder? Existe eh, para nosotros resolver esta, esta, este interrogante eh, debemos remitirnos a los orígenes para entender la evolución. Existe un tipo de fotografía que se denomina fotografía estenopeica. Esta, este tipo de fotografía utiliza eh, un procedimiento que es 100% manual que la hace tan atractiva para aprender haciendo. Su nombre se deriva de un pequeño orificio que es este, que es un estenopo que cuando lo destapamos los haces de luz ingresan en su interior y previamente debimos haber ubicado un papel fotosensible para que la imagen quede allí registrada, es decir, se captura la imagen y se fija la imagen. Luego, en el laboratorio de fotografía sacamos el papel fotosensible y lo revelamos. Es decir, que esta caja es una cámara fotográfica. Eh, el contexto donde se desarrolla esta iniciativa es un contexto eh, rural, pues mayoritariamente urbano-rural. Eh, los estudiantes eh, trabajamos en una institución educativa de carácter técnico, lo que ha implicado una influencia en el manejo de herramientas esta herramienta le ha facilitado a los estudiantes pues tener otra perspectiva desde la educación artística para complementar su formación y asimismo generar nuevas proyecciones y opciones de vida eh, la imagen que nosotros vemos pues eh, Estamos acá viendo cómo los estudiantes están capturando la imagen y pues esto requiere hacer un trabajo eh, detenido y pensado. La verdadera revolución en el aula es cuando nosotros salimos de ella. Vamos al espacio público, la intervenimos con nuestra presencia y luego de esta acción volvemos al aula y hablamos sobre esa intervención en, que hicimos previamente en el espacio. Eh, la imagen que vemos el título es la fuente de la vida y los estudiantes eh, son los protagonistas de esta imagen donde ellos están posando en una plazoleta que se denomina plazoleta de banderas en el parque principal en el marco pues del parque principal del municipio de garagua me gustaría dejar claro cuál es la relevancia de la fotografía como herramienta pedagógica en el área de educación artística eh, cuando los estudiantes ya comienzan a trabajar con este proceso, identifican, a medida que avanzan las clases, identifican la fotografía como un lenguaje visual que les posibilita comunicar sus formas de pensar y también la manera como sienten, no solo el espacio, sino como sienten las cosas eh, y lo transmiten por medio de la imagen fotográfica. A través de eh, la imagen eh, que tiene que ver con el, la parte publicitaria, artística o documental. Es decir, que ellos son los que definen eh, qué perfil darle a su proceso como manifestación eh, fotográfica. Las clases están estructuradas partiendo de un principio en el cual nosotros concebimos el arte como experiencia de estimulación sensorial y estética eh, sin darle eh, relevancia como tal al resultado, sino entendiendo que el proceso como vivencia es realmente lo importante para nosotros. Tenemos una estructura que partimos de lo práctico experimental complementado con lo teórico. Esto se relaciona con unos ejes temáticos que los vamos desarrollando por periodos y les facilita a los estudiantes eh, aprender y asimismo sí con unas actividades eh, que tienen que ver con las experiencias. Entonces eh, estas experiencias de lo experimental tienen que ver inicialmente con lo que hacemos y pensamos. Entonces en el hacer y pensar eh, nosotros conformamos unos equipos de trabajo, eh, el aprendizaje es colaborativo vamos al laboratorio de fotografía, es decir, que en lo que hacemos y pensamos, pues también tenemos que ir al laboratorio de fotografía. Y también contamos con una concepción de otros que tiene que ver con lo teórico, donde enlazamos eh, la relación eh, de la historia del arte. Los estudiantes hacen unas fichas de artista donde clasifican información, seleccionan información, eh, leemos guías informativas que les complementan el conocimiento relacionado con cosas muy precisas que tienen que ver también con la fotografía y mm, tenemos un proceso donde salimos del aula para entrar en la comunidad. Eh, es quizás eh, lo más valioso para nuestra experiencia porque en ella entonces eh, se relaciona la publicación la exposición y la divulgación. Eh, en ella tenemos entonces eh, el blog Mirada Primípara, donde mm, subimos imágenes, los estudiantes tienen la oportunidad de mirar comparativamente el trabajo que desarrollamos año tras año y poder hacer también comentarios. Eh, esto está incentivado para que los estudiantes hagan comentarios aún desde el aula de clase tomando sus celulares y mirando qué imágenes les parecen atractivas o quizás quieren hacer un comentario crítico con respecto a mejorar una imagen, eh, ellos tienen la oportunidad de hacerlo a través del de blog Mirada Primípara. Y en el blog eh, tenemos enlazados unos videos eh, como evidencia, tutorial en YouTube y finalmente la galería mural itinerante. En esta galería mural itinerante entonces los estudiantes se convierten en los multiplicadores de sus saberes. Ellos tienen la oportunidad de ir a las escuelas y contarle a los niños qué es lo que están haciendo, eh, cómo se hace el trabajo del grado 11 en Educación Artística y transmitir esos conocimientos. Acá tenemos una imagen donde eh, están los niños de una escuela junto con su profesora y pues esa imagen es capturada con este tipo de cámaras. Es así que el que no se quede quieto pues va a quedar como un fantasma porque depende de las condiciones lumínicas eh, el tiempo de captura de la imagen. Se puede llevar tres minutos o cinco minutos y deben estar muy estáticos. Eh, pues nuestra postura en el aula eh, ha permitido que yo me presente como un eh, cuestionador y un agitador hasta cierto punto, porque inicialmente los estudiantes no cuestionaban ni su propio trabajo ni el trabajo de sus compañeros. Eh, al ver esa forma de actuar, pues eh, esto me motivó a decir, bueno, yo tengo que poner a trabajar a mis estudiantes de tal forma que la fotografía les facilite hablar y comunicar. ¿No? Entonces, esto ha sido lo importante de esta propuesta. Aquí vemos un estudiante que de forma didáctica le está explicando a los niños cómo se produce eh, físicamente una imagen en el interior de una cámara oscura. Pues el arte hace posible que los niños y jóvenes eh, se movilicen y movilicen su pensamiento. Es decir, que el arte es un constructor de conocimiento, eh, lo más valioso también para nosotros es retomar procedimientos artesanales que les ha facilitado a ellos contraponer esa visión de la, del pensamiento acelerado del pensamiento eh, en el cual ellos quieren todo al instante y pues esto es un proceso metódico, lento, juicioso entender que la fotografía eh, pues es un lenguaje visual que los relaciona con su entorno que se convierte también en una evidencia palpable de lo que a ellos particularmente les puede interesar, porque hay momentos donde ellos toman su cámara y pues se van a capturar la imagen que eh, consideren valiosa para revelarla en el laboratorio de fotografía.